un año más se ha celebrado checa tour el pasado fin de semana la localidad de checa ha estado abarrotada de público interesada en cuáles son los proyectos turísticos que se desarrollan en la zona nos encontramos junto a jesús alba alcalde de la localidad de checa cuéntenos qué significa estas jornadas aquí en checa eh, bueno pues yo creo que cumple con dos objetivos por una parte poner en común esas experiencias de éxito en toda la provincia de Guadalajara relacionadas con el turismo rural, por lo, por, por lo tanto por, con el desarrollo rural de los pueblos, que es nuestra asignatura pendiente, y por otra parte pues eh, genera un fin de semana en el pueblo, en, que, en el cual con la participación de la Asociación Cultural de San Bartolomé, que si no sería imposible, que colaboran en las comidas y en preparar todo, ...y pues ya generas un fin de semana en el pueblo... ...que vienen los autóctonos, vienen los pueblos de alrededor... ...y aparte pues tenemos eh, venta de productos de aquí de la zona... ...que es el complemento eh, para el turismo... ...tiene que ser o bien la artesanía o bien la gastronomía... ...porque el paisaje hay que comérselo por la boca... ...por lo tanto esos son los dos objetivos principales". Aquí estamos con Alejandra Ruiz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha... ...cuéntenos a qué se debe aquí su visita. Bueno pues ya estuve el año pasado y al final bueno, esto es un referente eh, tanto no solo para el turismo sino para todo el mundo rural de la provincia y además pues ya del todo el mundo rural cada vez nacional, o sea estamos viendo como cada vez las, las conferencias son mejores, como cada vez se agotan antes de tiempo y estamos viendo que esto es un éxito y había que estar aquí como he estado otros años. Claro. ¿Y cuál es la política de Ciudadanos para el ámbito rural? Pues mira, desde Ciudadanos estamos preocupados eh, no solo por el mundo rural, sino por la España vaciada. ...y no como mero postureo, como están haciendo otros... ...sino porque algunos venimos de esa España vaciada... ...es decir, venimos de esa España vaciada... ...no nos ponemos el traje de, de, de pueblo cuando vamos a los pueblos... ¿no? ...como vemos, o hemos visto por desgracia muchas veces... ...y creemos que precisamente el turismo es una de las grandes iniciativas... ...también las telecomunicaciones, es decir, si la gente viene a los pueblos... ...que pueda tener una iniciativa empresarial en nuestros pueblos... ...pero iniciativas como esta, que ya trae a decenas de personas, a centenas de personas que estamos viendo, que vienen aquí a Checa, que además se están llevando información de otros sitios, de las comarcas eh, bueno, de las comarcas que nos circundan y además de los productos locales, esta iniciativa turística es muy importante para acabar con esa España vaciada. Ahora bien, no solo tenemos que traer a gente a nuestros pueblos, sino una vez que estén allí, darles alguna opción de futuro. Y por ejemplo, esto pasa por las tecnologías, pasa por las infraestructuras, pasa como vemos por el agua. Eh, se acaba de ordenar un nuevo trasvase y al final pues vemos como quien y quien gobierne, se siguen ordenando trasvases. ¿no? Pues todo, todo es una amalgama y hay, muchas, hay muchos problemas para solucionar la España vaciada, pero si no empezamos ...hoy eh, no vamos a terminar nunca".